Gracias. Señores, me encuentro en el municipio de Castillo, donde ya se iniciaron las votaciones en las elecciones presidenciales y congresuales. Podemos observar aquí que las personas que están en las filas no cumplen con el distanciamiento. Señores, eh, cabe destacar esto, que no están cumpliendo con el distanciamiento que se les ha exigido eh, para preservar pues eh, que no se contagien contra esta enfermedad del covid eh, podemos observar, señores, que aquí eh, muchas han sido las personas que desde hora muy temprana han acudido a votar en la Escuela Olegario Tenares de este municipio. Eh, nosotros seguiremos palmo a palmo cubriendo eh, todas las incidencias que ocurran en los diferentes municipios de la provincia Duarte. El Enor, cubriendo palmo a palmo las elecciones nacionales, las elecciones presidenciales y congresuales. Desde el municipio de Castillo, Pedro José Tifa. Contienda yes. electoral 2020 a través de teleoperadora del nordeste, Telenor, canal 10, 1456 y en HD en el 310.